Este domingo 26 de enero, cancha de Tobosi del Huarco 12 mediodía. Veteranos del Deportivo Zaprisa versus Veteranos de Tobosi. Recordar aquellas figuras que fueron gloria en el fútbol nacional, Marco Rojas, Benjamín Mayorga, Vladimir Quesada, Roger Flores, todos estarán presentes este domingo en la cancha de Toboso del Huarco, 12 mediodía. Te invitamos para que vayan a presenciar este partido Te invita tvcartagodigital.com Disfrútalo a través de tvcartagodigital.com Y el Facebook Live de TV Cartago